Lo siento, Pony, ¿Estás bien? Sí, pero ¿quién eres tú y cómo supiste mi nombre? No me conoces. Te contaré mi historia. Freddy. Nosotros debemos ir. No. La primera vez, todo estaba bien hasta el momento, como parecía que... Y... Ese hombre me mató. Después de que me mato, tomo mi endosqueleto y dejo mi traje. Me estaba oxidando, pero el hombre morado usó mi traje. estoy listo Sabía sobre el disfraz de Spring Bonnie y quería devolverme a la vida Todas las almas estaban reunidas en la misma habitación con Puppet. el asesino no tenía a dónde correr y decidió ponerse el disfraz de Spring Bonnie, ya que era su propio relevo para la salvación, pero Puppet proporcionó tal movimiento pero con una fuerza, que él encerró al asesino en el traje, para siempre y así destruyó su cerebro. pizzería se cierra para siempre. Una nueva pizzería se construyó. Regreso a la vida a mí y a Golden Freddy. Se crearon nuevos animatrónicos y les dio vida. Hello. Mi nombre es Spring Bonnie y él es mi amigo Golden Freddy. Después de un tiempo los trajes comenzaron a fallar demasiado y la pizzería cerró sus puertas. En esta nueva pizzería se crearon cinco nuevos animatrónicos y una sala de partes y servicio. amigo. Y gracias a que tenemos vida podemos sentir, amar, caminar, hablar y demás. Y dime, ¿tienes algo que contar?